Mi nombre es Marixa Palencia, soy beneficiaria espiritual, se podría decir así, de su grupo de oración María Santificadora de Guarne. Eh, conocí en Bogotá a su fundador Federico Blandón y después de su muerte, pues eh, no he perdido el contacto con el grupo. Y hoy en su cumpleaños número 45 les quiero compartir unas sencillas palabras eh, que escribí para ustedes, la cual titulé La vacuna de la fe. Convaleciente aún del cuerpo y del alma por un accidente y una pena, asistí a una misa virtual el domingo 11 de abril, Día de la Misericordia del Señor. En su homilía, el sacerdote me inspiró para escribir este sentimiento que se los comparto especialmente al entrañable para mí grupo de María Santificadora de Guarne, teniendo yo raíces espirituales años atrás en María Santificadora de Bogotá. A los primeros quiero hoy felicitarlos por su existencia, por su apostolado, por su persistencia, por su evangelización, por su fe y por su amor. A veces pienso que puede sonar inadecuado que a no lo feliciten por la fe, cuando ya es un regalo, per se, tenerla. Pero si nos detenemos y analizamos lo que el mundo entero está viviendo, es fácil que pongamos los ojos en todo lo humanamente mediático y dejemos a un lado el origen de nuestra existencia como raza humana. De repente, quedamos con una preocupación común, con un, con un tema común y con un enemigo común, se hacen esfuerzos por encontrar unidos, salidas, protección, escudos, lo que no sea posible para derrotarlo. De repente la ciencia se concentra, basada en métodos científicos y aceleradamente en cualquier parte del mundo, en encontrar vacunas, todos como rebaños, unidos sin fronteras, todos los esfuerzos sirven y todos son bienvenidos. Pudimos como raza humana detectar el mal y actuar para atacarlo y eliminar, para salvarnos, nos redescubrimos y lograremos beneficiarnos desde infinitos puntos de vista indudablemente. Pensando en el evangelio del domingo, del día de la misericordia del Señor, me cuestioné y pensé un sueño. Si utilizáramos esa misma capacidad que tenemos los seres humanos vulnerables y finitos para derrotar otro enemigo común, y salirnos de los que nos damos cuenta que debemos también volver los ojos a Dios, a nuestro Creador volver al principio, reconocernos todos como hijos de un Creador y encontrar en Él la vacuna que tanto necesitamos para reencontrar el camino, perdido a veces en los desenfrenos que como seres humanos vivimos en la actualidad. El domingo escuchábamos en la homilía cómo la fe de los apóstoles que conocían y vivieron con Jesús, se fue debilitando después de su muerte. Estaban encerrados en una casita, se dejaron apocar, dudaron. Peor aún, santo Tomás dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, no creeré. Me pregunto entonces, y es que ustedes no lo han visto. Además, no solo se ven con los ojos físicos, también con los ojos del regalo de la fe, no permitamos que el enemigo común que tenemos también en este campo nos fraccione, nos apoque, nos encierre. Es tiempo de actuar, de confiar, tiempo de orar, de ejercitar a diario. Si la práctica se disminuye, la fe se va debilitando. Tenemos como rebaño que apoyarnos y recurrir a la misericordia del Señor, que es infinita, y a María Santísima para que nos ayude a actuar y a difundirlo en la Iglesia Universal. No esperemos a que se nos aparezca el Señor a decirnos como a, a Tomás, que metamos el dedo y la mano en su costado para que no dudemos y creamos. Tú crees porque has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Y nos toque hasta entonces decir como Santo Tomás, Señor mío y Dios mío.